Soy doy la bienvenida a esta conferencia del CHH ¿Por qué Rusia invadió Ucrania y cómo nos afecta económicamente? Además, soy profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y se podrán imaginar ustedes que en mi clase de geopolítica, que normalmente dedicamos dos semanas a ver Rusia, pues nunca he visto alumnos más motivados en mi vida en llegar a clase a tiempo para geopolítica. El Centro, el centro Henry Haslitt es la unidad académica encargada de impartir a todos los estudiantes de esta universidad independientemente de su carrera, los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En pocas palabras, el centro es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. Como parte de esa conversación, en esta ocasión hablaremos sobre la invasión de Rusia a Ucrania, ya hace unas semanas que comenzamos con el conflicto y yo me siento un poco, no sé si ustedes han visto la película Don't Look Up en Netflix, en los que era inminente, todo apuntaba que esto iba a pasar, y de repente pasó. Y cuando pasó, el día de la invasión, todo el mundo se echó las manos a la cabeza ¿no? con una gran sorpresa y me recordaba a esa película que ha dado tanto ruido en Netflix de cómo algo tan previsible acabó pasando de una manera o de otra. Y toda esta situación ha desatado miles de consecuencias. Como es evidente, una vez que los mastines de la guerra se sueltan, es difícil volver a encerrarlos. En el lado económico, Rusia ya ha sufrido varias sanciones. Entre ellas, el Banco Central de Rusia no puede acceder a divisas internacionales. Sus mayores instituciones financieras están fuera del sistema SWIFT. Y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que su país prohibirá la importación de petróleo. Además de ello, es importante que tengamos en cuenta, durante la conversación de hoy, que Rusia es el tercer productor más grande de petróleo y el mayor exportador de gas natural. Y el precio del petróleo, pues bueno, se ha disparado. Creo que en redes sociales solo veo memes de cómo está el precio del petróleo disparado por todos lados. Y empresas como Coca-Cola, Google, Apple, Inditex, creo que ha cerrado más de 500 tiendas ya en Rusia, Visa, Mastercard, Disney, Netflix, Ford, BMW, BP, Rolex, Facebook están sentando una posición al paralizar sus actividades en Rusia y todo esto hace que la incertidumbre esté por los aires. Para hablar de estas y de otras consecuencias tenemos a Gabriel Calzada, doctor en Economía y nuestro querido ex-rector de la UFM y a Óscar Vara, también doctor de Economía y profesor asociado de teoría de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos expondrán sus puntos de vista sobre esta guerra y luego tendremos un espacio de conversación entre los invitados y las preguntas que el público en general queréis hacer. Entonces, si queréis, lo que vamos a organizar son básicamente dos partes de la conferencia. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Óscar, en la que él va a presentar su visión de todo este asunto. Posteriormente lo hará Gabriel. Os animo al público que hagáis, apuntéis las preguntas pertinentes que queréis hacer para el momento del Q&A podáis preguntar directamente a quien queráis, a cualquiera de los dos, ¿verdad? A Gabriel o a Oscar. Así que esperaremos terminar la conversación con un conversatorio con vosotros, con el público y a ver qué sacamos de provecho. Así que bueno, Oscar, bienvenido. Gabriel, bienvenido. Un gusto veros. Aquí estáis, no os había visto todavía. Me vais a permitir que comience, no yéndome muy lejos en el tiempo, pero sí un poco, y distinguiendo lo que son las justificaciones de la invasión de Ucrania de lo que es, son los motivos que yo creo que, que han llevado a esta terrible decisión por parte de Putin. Las justificaciones eh, dependen de una visión geopolítica de lo que es Rusia. Rusia es un país inmenso, puesto muy mal en el mapa y además con escasos accidentes geográficos que defiendan el corazón, por así decirlo, de esa gran nación, que está alrededor principalmente de lo que era el antiguo principado de Moscú. Y bueno, podemos en cierto modo eh, verlo así, los eh, territorios alrededores, o colindantes con, con lo que es Moscú. Entonces, siempre se ha dicho que eh, Rusia, como el único accidente geográfico importante que tenían son los Urales, y los tenía respecto de Europa a las espaldas, y por otra parte porque los Urales no bajan suficientemente hasta el sur, permiten además que eh, gente que viene del este, por ejemplo, los mongoles puedan pasar por debajo de los Urales e invadir esas grandes llanuras, pues es un país que se ha, habido, o se ha visto obligado siempre a jugar a, al ataque, a tratar de eh, tener cada vez más terreno, Primero para tratar de alejar los peligros potenciales que le rodean y por otra parte también para cerrar el paso a las posibles rutas de invasión. Entonces siempre ha tenido tres eh, zonas geográficas, por así, así decirlo, de control. Por una parte está la, la zona eh, que podríamos decir que está al este de, de los Urales, es decir, Centroasia. Por otra parte tendríamos el, el, el flanco sur de, de Rusia que estaría formado por los países de los Balcanes, que en cierto modo bloqueaban el imperio persa. También podríamos extenderlo a lo que es hoy en día, eh, en cierto modo Ucrania, porque dentro de ese eje sur estaría también el Mar Negro. Y luego estaría toda la zona eh, occidental, en la cual estaríamos todos los europeos occidentales, que a partir del siglo XVII eh, pues, le sometimos a Rusia a una invasión cada siglo. Eh, en el siglo XVIII, no, el XVIII fueron los, los suecos, en el XIX los franceses, en el 20 los alemanes. Entonces esta, eh, esta idea esta idea de que Rusia necesita una especie de colchón geográfico que proteja su corazón es algo que se ha venido discutiendo mucho eh, a partir de la invasión en relación también con la expansión de la OTAN hacia el este de Europa una vez que la Unión Soviética se desmoronó Sobre esto habría muchísimo que hablar porque ya sabéis que aquí existen y lo habréis escuchado y lo habréis leído en las redes sociales eh, dos críticas principales. Una de las críticas afirma que se habían hecho una serie de promesas a, a la Unión Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este y que fueron eh, promesas rotas. Y por otra parte están los propios intereses de los países que habían escapado de la esfera de la Unión Soviética y que lógicamente querían ser protegidos por una potencia hegemónica que no fuera precisamente la soviética, de eh, la vuelta o el regreso triunfante de esa potencia que en ese momento, estamos hablando de finales del año 89, que es cuando cae el muro de Berlín, en diciembre del año 89, y mediados finales del 91, era una Unión Soviética que aún no había desaparecido. Entonces, bueno, se le hace una serie de promesas, pero a partir de que la Unión Soviética se convierte en Rusia y entra en una especie de vorágine política y económica de cuesta abajo, es cuando la OTAN decide expandirse. Entonces, hemos leído mucho y hemos escuchado mucho, por ejemplo, al presidente Vladimir Putin a partir del año 2007 con su famoso discurso de Múnich en la conferencia de seguridad que se hizo allí, eh, que eh, la OTAN estaba eh, humillando a Rusia desde el año 1999, cuando se empiezan a hacer las ampliaciones, en el año 699, cuando se empiezan a hacer las primeras ampliaciones hacia el este, y que el propósito de continuar ese proceso era muy peligroso para el concepto de seguridad europea. Eh, Rusia no se sentía segura y por lo tanto advertía a los demás que existían determinadas líneas rojas que no se podían atravesar. Estas son las justificaciones muy a grosso modo y de forma muy genérica que hemos estado escuchando habitualmente en eh, voz no solamente de Putin sino también de miembros de su gobierno. Eh, por otra parte, está lo sucedido eh, en, ya dentro de, del nuevo milenio con ciertas naciones que próximas, bueno, que colindantes o fronterizas con Rusia, empezaron a coquetear con la idea de poderse unir eh, a ese paquete que ofrece Occidente en Europa, por una parte económico con la Unión Europea y por otra parte de seguridad a través de la otra, que fueron principalmente Georgia, que como sabéis, esa pequeña aventura acabó con una invasión de dos regiones rusófonas del norte del país, de la Abjasia y Osetia del Sur, y finalmente de Ucrania. En Ucrania se comienza con una, eh, una explosión popular de crítica a los gobiernos corruptos y prorrusos que existían en eh, principios de, del milenio, con la eh, llamada Revolución del Maidán, la Revolución de 2004, y posterior, posteriormente con la Revolución del Euromaidán en 2014. Esa, esas manifestaciones iniciales se ven eh, mezcladas con sentimientos nacionalistas tanto ucranianos como prorrusos que se concentran especialmente en la región del Donbass en donde se produce una escalada que nadie sabe contener y que además no fue provocada, yo creo que esto se puede afirmar por la bibliografía que tenemos, no fue prov provocada por ninguna de las partes que gobernaban, no fue culpa del gobierno de Ucrania no fue culpa del gobierno ruso, no fue culpa de las autoridades que gobernaban en, en aquellas regiones, sino que empezó de forma espontánea, con grupos de personas que se iban, eh, primero con manifestaciones, ocupaciones de edificios, con eh, milicias armadas, y en un momento el gobierno entra de forma absolutamente eh, injustificada con el ejército a tratar de dominar la situación y produce una situación de, de guerra, de, de bombardeos incluso en en zonas urbanas, que lleva a la respuesta de Rusia. Respuesta militar, que además, eh, en fin, derrota, en cierto modo, al, al ejército ucraniano. Hay un, un embolsamiento de, de tropas eh, ucranianas y en esas situaciones se empiezan a eh, pactar o a, o a negociar los acuerdos de Minsk, los, los famosos acuerdos de Minsk en su primera versión de 2014 y en la segunda de 2015. Y ahí se crea un conflicto que queda larvado, el conflicto en primer lugar del Donbass y por otra parte en 2014 aprovecha además Putin para anexionarse Crimea. Anexionarse de Crimea contraviniendo un acuerdo que al que había llegado con, con Ucrania en 1995, el acuerdo de, de Budapest, eh, por el cual eh, Ucrania le devolvía aquel arsenal atómico que le había quedado en el desmembramiento y desmoronamiento del imperio soviético a cambio de que nunca Rusia agrediera la integridad territorial de Ucrania. Eh, a partir de ese momento, es verdad que comienzan lo que yo creo que son los verdaderos motivos. Putin eh, es un nacionalista, Putin es un hombre que tiene una idea de lo que debía ser Rusia y de lo que Rusia dejó de ser con la, en la caída del imperio soviético. Lo ha dicho por activa y por pasiva desde el principio de su mandato, desde el año 2000. Eh, muy pronto eh, empieza a impulsar una fundación, la Fundación del Mundo Ruso, en, el, en la cual él quiere, eh, en términos culturales, unir a todo ese mundo ruso que ha quedado roto y, y ha quedado fuera de las fronteras de Rusia en las eh, múltiples repúblicas que se formaron cuando se, se rompe el, el imperio soviético. Hay que tener en cuenta que hay, que hay cerca, creo recordar, de 25 millones de rusos viviendo fuera de las fronteras de Rusia, el 25% de la población de la, los estados bálticos es de origen ruso y en, ese, en esa deriva eh, además Putin va profundizando un eh, fuerte componente conservador, eh, culturalmente conservador, que quiere que sea eh, el sello eh, constitutivo de lo que es Rusia. Y ahí se le, se le plantean algunos problemas. Uno de los problemas es eh, que aunque aparentemente quiere colaborar con, con Occidente, va alejándose cada vez más de, de Occidente. En el sentido de que, en términos eh, espirituales, podríamos decirlo así, lo que él propone que debe ser la cultura de su país y lo que propone Europa que debe ser la libertad de cada uno para buscar la cultura de su país. Y aquí podríamos entrar en todo tipo de discusiones si esto es eh, la cultura europea está influida no por medios de comunicación y estas cosas que se suelen oír del globalismo y estas cuestiones. Pero la idea de Putin es que todo eso es, es eh, opuesto a lo que él quiere para su país. Y en segundo lugar, eh, como esto es así, los experimentos democráticos que se van sucediendo en países cercanos a su frontera son una amenaza de contagio para su propio eh, régimen político. Esto se ve claramente en las elecciones de 2019 en Bielorrusia, cuando eh, se da un aparente tremendo pucherazo por lo que se observó por parte de observadores internacionales y el presidente Alexander Lukashenko lo reprime con gran violencia, lo reprime continuamente a lo largo de los meses con el apoyo precisamente de Vladimir Putin. Y esto también se percibe en cierto modo en las derivas que se producen en Ucrania, siendo Ucrania un país muy imperfectamente democrático, con un problema de corrupción absolutamente apabullante, y con unos grupos de oligarcas que, al igual que ocurrió en Rusia, se enriquecieron enormemente gracias a monopolios de empresas públicas que eh, se van repartiendo en los aledaños del poder a partir de 1991. Por ejemplo, el presidente que estaba gobernando en 2014, eh, Yanukovych, eh, que tiene que huir por las revueltas del Maidán y por la violencia que causan también grupos eh, nacionalistas de extrema derecha, este hombre que había salido de un medio absolutamente humilde, en el momento en que tiene que huir a Rusia, bueno, en el que pone pies en polvorosa, tenía una fortuna estimada de 19.000 millones de dólares. Entonces, siendo todo, todo esto cierto, eh, Ucrania se convierte en un problema para, para Vladimir Putin. Porque presenta dos, dos riesgos. El primer riesgo es que se occidentalice y acepte eh, que la OTAN le defienda. Y por otra parte, que su propia democracia se convierta en un elemento de eh, inestabilidad para su propio régimen en, en Rusia. Y yo creo que estas son las razones que explican eh, la barbaridad que Vladimir Putin ha hecho. ¿Por qué digo barbaridad? Porque creo que era la solución más cara y más dañina para su país y sus intereses para solucionar el problema que él tenía. Si su problema es que le, eh, Ucrania le, le causaba algún tipo de dolor en este sentido porque no actuaba como colchón eh, respecto de las naciones occidentales y de la OTAN, podía haber conseguido con la fuerza que ya tenía sobre la mesa de negociación, teniendo en cuenta que ya tenía 130.000 eh, efectivos en la frontera y todo tipo de, de arsenal militar, podía haber conseguido arrancado en realidad de la OTAN, y de los Estados Unidos y de Europa muchas garantías que le hubieran tranquilizado. De hecho, recordad que el día... Que se produce la invasión, estaba eh, planeada una reunión entre Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que se rompe por la, el reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk, que eran ya en cierto modo la antesala de la declaración de la guerra. Esa reunión además estaba destinada a crear una cumbre o a, a organizar una cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Por lo tanto, no existían, creo yo, eh, no, no había necesidad. Pero teniendo en cuenta esta visión histórica de lo que es el sujeto histórico Rusia, entre comillas, y teniendo en cuenta los propios intereses eh, ideológicos de Vladimir Putin, yo creo que estas son las razones que explican, por lo menos a mi juicio, el por qué tomó la decisión de, de realizar la invasión. Y espero no haberme alargado mucho y le paso la palabra a Gabriel. Eh, buenas tardes a todos. Eh... Gracias, Will. Yo me siento aquí como, como quien va a un concierto de Bruce Springsteen y, y además le invitan a que cante una de las canciones, porque estar aquí con Oscar, que sabe muchísimo de este tema y con Will de moderador, es, es de verdad un grupo. Eh, voy a intentar centrarme en las cuestiones más bien económicas del asunto, aunque eh, también me gustaría entrar en dos o tres aspectos de estrategia, militares y, y de sentido común, algunos también. Y, y yo resumiría lo, lo que tengo que decir en, en, en cuatro cosas muy básicas. Eh, una, eh, que el problema que estamos viendo, o sea, las cuatro causas o los cuatro elementos que creo que no podemos olvidar, es el número uno, es que Putin es malo malísimo. Eh, el número dos, que... Eh, Rusia tiene una tendencia natural, podríamos decir, al imperialismo. Y el número tres, que la OTAN quizá no haya sido muy perspicaz eh, desde los años 90 para acá en, en, en lo que ha estado haciendo. Y la número cuatro y última, y quizá en la que más me voy a centrar, es que Europa se lo ha puesto a huevo a, a Vladimir Putin. Y, y bueno voy a referirme brevemente a cada una de ellas en cuanto a que putin es malo malísimo eh, creo que hay poco que decir ya lo sabíamos todos no nos debería sorprender no no es algo que hayamos descubierto hoy eh, y lo, lo curioso es cómo esto no hemos o no hemos actuado consecuentemente a lo largo de los años ¿no? esta es una persona que en su día pues ahora todo el mundo lo recuerda pero hace unas pocas semanas verdad no no lo recordaba tanta gente es una persona que trabajó en la KGB y, y no trabajó, digamos, en, en, la, en la parte más limpia, si lo podemos, si lo queremos decir así. Y, y Putin sigue siendo el mismo Putin, eh, pero además eh, está al mando de un país que eh, no es que no sea un país de, de libertades enraizadas, sino que es un país que tiene, como Oscar bien lo ha explicado, y paso al, al siguiente punto, que tiene una serie de condiciones muy eh, particulares por las cuales casi es como una tendencia natural eh, ser un país imperialista, tanto por su posición geográfica, eh, por su historia, por su posición geoestratégica. Es un país que eh, está como eh, dándose codazos, ¿no? Eh, y está como en un, en un recinto eh, en el que para moverse eh, o tienes una cultura muy eh, sólida de, de, de intercambiar y de crecer a través del intercambio, o, o lo que va a pasar es que estés continuamente dándote de golpes con los vecinos. Y en, en, en cuanto al, al, al tercer aspecto, creo que no podemos dejar, no, no podemos olvidar, y, y Oscar lo ha mencionado, que en los años 90, eh, la, la OTAN empieza a cambiar su, su política. Eh, yo creo que fue en, en, en la, de la administración Clinton cuando recuerdo todavía ver a Ron Paul eh, diciendo que lo que se estaba haciendo era, un, era algo bastante descabellado, sobre todo hacerlo sin pensarlo bien. Y que, eh, que, que tener en cuenta que Rusia era un peligro estaba muy bien, pero que eh, expandir la OTAN. Eh, ...hacia el este, cuando no se había ni siquiera replanteado cuál era el significado de la OTAN en este nuevo mundo, era, era algo eh, un poco insensato. ¿no? entonces Yo creo que aquí tenemos un factor que es un factor muy importante eh, y que eh, de, de manera muy alegre eh, se ha estado expandiendo una OTAN que tiene poco claro qué es lo que hace hoy en el mundo... Eh, y que ha molestado tremendamente a, a Rusia y en concreto a Vladimir Putin. Y sobre todo me que quiero centrar en el último aspecto, y es que la, la, la Unión Europea, Europa en general, se lo ha puesto realmente a huevo a, a Vladimir Putin. Que Vladimir Putin quería, eh, eh, que quiere tener un cinturón de seguridad, que quiere recuperar la gran Rusia. Todas estas cosas las sabemos y además las ha declarado, no tenemos que adivinarlas. Lo, lo, ha, lo ha dicho por activa y por pasiva eh, Putin desde hace muchos años. La, la, la cuestión es que Europa eh, pareciera que durante años ha estado trabajando para ponérselo fácil, muy, muy fácil a Putin. Hay un, bueno, una, una, una frase que es casi tan antigua como la humanidad acerca de las guerras, que es que eh, tienes que tratar de prepararte para la guerra cuando estás en tiempos de paz y tratar de lograr la paz cuando entras en la guerra y, y Europa pareciera estar haciendo lo contrario ¿no? Europa pareciera que ha vivido en un buenismo pseudo pacifista durante muchísimos años sin tener en cuenta quién era su vecino eh, y sin tener en cuenta pues, cuáles eran la, la, las intenciones de su vecino que o conseguía ciertas cosas por las buenas o si no las iba a conseguir por las malas eh, y sin embargo, en vez de prepararse para eso, pues ha estado, eh, con, con un par de excepciones recientes, especialmente en el caso de Inglaterra y, y en alguna medida quizá Francia, eh, so, eh, Europa ha estado jugando a no eh, recortemos en defensa, no nos preparemos para la guerra, que en todo caso, si algo pasara, que no va a pasar nada, ya vendrá Estados Unidos a, a, a sacarnos de la situación complicada. Y... Entonces nos encontramos en una situación muy complicada. Para colmo, para colmo de males, eh, creo que si eh, eh, tenemos en cuenta el cómo, eh, y aquí creo que uno de los responsables principales ha sido Angela Merkel, cómo pasamos de la real política a, a una política de, de, de, de, de yo quisiera que Rusia fuese otra cosa, y entonces no me importa... Eh, montar una economía europea que dependa de Rusia. Esto yo creo que ha sido el, el colmo, el remate, eh, y lo que ha dado la ventana de oportunidad a Putin, en mi opinión, y quizá esto es un poco arriesgado porque en algo como lo que está pasando siempre son muchos los factores que, que, que coinciden, ¿no? Pero creo que la, la política eh, europea que se le llama, se le conoce como transición energética es algo clave a tener en cuenta tanto en las causas de lo que está pasando como en las consecuencias que, vamos, que ya estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Por un lado porque la, la, la tan cacareada y hasta hace tres días tan alabada política de transición energética consistía básicamente en ponernos en manos de Putin y el que el recibo de la luz se podía, eh, primero podías encender la luz Segundo, lo podías pagar si estabas a buenas con Putin, ¿no? Entonces, esto es un disparate de una magnitud enorme, pero que, hasta, curiosamente, el debate ni siquiera se podía tener hasta hace, pues nada, hasta hace tres semanas, ¿no? eh, Por un lado, se cerraron las nucleares. El programa nuclear se ha cerrado no porque las nucleares no funcionaran, eran posiblemente después de las hidráulicas, las centrales eh, más rentables, eh, de esto pues, se, se puede discutir y hay, y hay, y hay quien... Eh, discute eh, euro arriba, euro abajo, pero era, eran centrales muy rentables y políticamente se cerraron luego eh, ocurre que se, se, se monta este programa que como les decía se llama de transición energética por el cual se subvenciona y se, eh, y se, y se patrocina las energías renovables sin pensar por un momento que patrocinar las energías renovables significa depender del gas y demonizar las, el, el, las energías fósiles es eh, un contrasentido cuando lo que estás haciendo es, eh, o al menos el, el, el gas, es un contrasentido cuando estás subvencionando y tratando de que las renovables tengan un peso importante. Porque las renovables no funcionan sin gas. Esto, aunque pudiera parecer una paradoja, eh, resulta que las renovables tienen dos elementos pues, muy especiales. Una es la intermitencia, y otro es el, que, eh, el, el, el, el hecho de que tengas suficiente intensidad solar y suficiente viento, que es algo que ocurre de manera estocástica. Y entonces, eh, cuando te ves ante esta, este tipo de, de, de, de condicionantes, tú necesitas que los molinillos eléctricos, o sea, los molinillos de viento y los paneles solares tengan que tener algo que se llama un respaldo. Y ese respaldo solo lo puedes hacer, claro, ¿qué significa el respaldo? Que tú tienes que tener algo preparado, que enciendes en el momento en que no sopla el viento suficientemente fuerte. Y lo apagas cuando sí sopla suficientemente fuerte. Esto ocurre dos cosas interesantes. Una, esto es costosísimo. Y normalmente en la contabilidad actual, eh, es una gran trampa, no se le imputa a las energías renovables. Entonces se le tiene un limbo a todo este coste, que si se lo pusiéramos... Eh, Daniel Fernández, que seguro que muchos de ustedes lo tienen de profesor eh, y, y, y yo he colaborado con Daniel en, en este trabajo, hemos, hemos estado calculando cuánto costarían las energías renovables si le imputáramos esto y costaría el triple de lo que realmente es el, el costo de las renovables. Bueno, pues por un lado, las, eh, es, esto hace que, que dependas del gas, ¿no? que, que, o sea que realmente las renovables son, son muy muy caras, pero además es que dependes de, del gas. ¿Por qué? Porque es la, el único, la única central que puedes encender y apagar a placer. La nuclear, una vez la enciendes, la tienes que dejar encendida. Eh, y, y todas las demás, es mucho más complejo lo de encender y apagar. La, la, la hidráulica te podría servir, pero también tienes el problema en la, en la hidráulica que no tiene garantía de que la vas a tener. Eh, y para hacer respaldo de las renovables... Necesita garantía. Bueno, no me enrollo más en esto porque a lo que voy es que en el momento en que el programa de transición energética se puso en marcha en Europa, lo que estábamos haciendo es poniéndonos en manos de quien tuviera gas. Y por azares de la historia y del destino, resulta que quien tenía gas para proveer a Europa era Rusia, y bueno, también Argelia y en el Magreb. Lo que pasa es que el, el gasoducto que viene del Magreb y pasa por, por España, pues no llega a Francia. Entonces, si no llega a Francia, no puede proveer de gas al resto de, de Europa. Y, y la, las cosas siempre que siempre son complejas eh, y no llega a Francia, posiblemente porque el, el lobby nuclear en Francia no estaría muy interesado de que el gas español llegara a Francia y compitiera, o español, vamos, desde el Magreb que pasaba por España, llegara a, a Europa, al resto de Europa y compitiera con ellos. Así que se, compl se complica todo mucho también con, con, con cuestiones muy europeas, ¿no? Entonces, eh, Europa, como les decía, y es a lo que iba, yo creo que eh, se ha metido en un callejón muy oscuro y, y de difícil salida, y se ha metido, no siendo en mi opinión, el responsable último de lo que está pasando, que es, que es Rusia y es Vladimir Putin, y lo que está sucediendo es horrible, pero eh, Europa ha jugado a, a una fantasía durante muchos años que ha ayudado a que esto terminara pasando, y Vladimir Putin, que no es tonto, y mucho menos es una persona eh, sumamente astuta e inteligente, pues vio la ventana de oportunidad, vio una crisis energética a, el año pasado, ahora se le achaca la crisis energética a la guerra, y resulta que el año pasado Europa vivió una crisis energética, que claro, Guatemala, Centroamérica no la vivió, Estados Unidos no la vivió, pero en Europa ya se vivió una crisis energética por culpa de esta política de transición eh, energética. Entonces Vladimir Putin vio que la dependencia de Europa en este momento era aún mayor de lo que solía ser y yo creo que vio un muy buen momento para para asestar este golpe, para realizar esta invasión, que por otro lado para, para Rusia pues... Eh, como bien ha explicado Oscar era bastante estratégica. Sí. Eh, y además, yo creo que Putin, eh, una cosa más sobre, sobre cuestión ya más militar y geoestratégica, yo creo que Putin contaba con que esto iba a ser una, una guerra relámpago, una blitzkrieg, y, sí. y lo interesante ahora de la situación es que no parece estar siendo una blitzkrieg, no, no parece ser una guerra que se gana en dos días, y aunque... Pues la lógica de las fuerzas hace que, que Rusia terminará ganando de un modo o de otro esta guerra. Lo cierto es que cada día que pasa juega en contra de Rusia. Eh, una cosa interesante es cuánto tiempo más puede aguantar Ucrania y cuánto, eh, y cuánto tiempo más y qué más puede hacer Occidente para respaldar a Ucrania. Y hasta qué punto las medidas que se están adoptando entran dentro de lo razonable o de lo poco razonable. Yo soy de los que piensan que muchas de las medidas que se están adoptando no entran dentro de lo razonable y ahí me encuentro en una minoría muy incómoda porque es primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con un partido llamado Podemos eh, en alguna cosa y, y es en que eh, creo que dar armamento a un país que no es de tu alianza y no es de tu, y no es de tu, eh, de tu federación, digamos, o confederación, es algo muy problemático, muy arriesgado eh, y que es eh, muy poco ortodoxo, incluso eh, para los cánones de la guerra justa que, que comienzan hace 500 años y, y que creo que convendría o bien respetar o bien si te los saltas, tener muy claro por qué te los estás saltando, ¿no? Y, y de igual modo, el, sanciones como ir contra propiedades privadas de personas que nada tienen que ver con el gobierno ruso, creo que eh, es entrar en un juego muy complejo, muy peligroso, que es el juego, por otro lado, de la guerra total, ¿no? Todo el que tenga algo que ver, alguna conexión, eh, directa o indirecta, desde, desde tener, eh, pagar impuestos, hasta tener pasaporte, eh, eh, pues eh, es parte del enemigo. no. Yo creo que eso es, eso, es, eso es problemático y no hay que olvidar que la guerra es la salud del Estado y que entrar a una guerra hay que entrar y hay que entrar convencido, pero cuando tenemos todo muy claro eh, de que es una guerra por un lado justa y por otro lado eh, que los medios que estás utilizando son medios eh, proporcionales al problema que estás tratando de solucionar. con eso lo dejaría para que entremos en, otro, en otras cuestiones o a discutir un poquito con Oscar. No, yo entro a discutir un poco. Dejadme, dejadme sitio. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con esto último que has dicho. Eh, voy a disentir un poco del, de dos cuestiones, el, pero un poco, tampoco de forma muy agresiva. La primera, estoy de acuerdo con que efectivamente Europa se ha metido sola en este asunto y se ha puesto a huevo a, a Putin. Porque... Eh, los alemanes entendieron que podían llegar a una especie de acuerdo de paz a través del comercio. Yo creo que este fue el asunto. Entonces, los famosos gasoductos Nord Stream, los dos que pasan por el lecho del mar Báltico, eran como firmar un acuerdo de paz. Vamos a firmar un acuerdo de paz, entonces nos vamos a llevar bien, vamos a empezar una relación comercial, que esto civiliza mucho, todos lo sabemos, une mucho a los pueblos, eh, nos permite tener además una visión estratégica del futuro de toda Europa colaborando, puesto sobre el papel, era una especie de maravilla. Pero estoy de acuerdo contigo en que si no respaldas eh, ese acuerdo también con una posición de fuerza, es decir, si lo estás haciendo con alguien que en un momento te puede eh, coaccionar porque tiene un poderío militar que tú no tienes, entonces en realidad lo que estás haciendo es poniéndote en sus manos. Y esto es yo creo que lo que le ha ocurrido a los alemanes de forma muy clara. Y creo que en cierto modo la reacción de, de la eh, Unión Europea está en relación con esto, a una sensación de traición por parte de Putin. Putin nos traiciona cuando nosotros de buena fe nos hemos puesto en sus manos, le hemos colaborado, eh, incluso hemos accedido a hacer nuevos gasoductos que no pasen por Ucrania para evitar los problemas que producía el, el, la fricción constante entre Ucrania y Rusia, porque Rusia obviamente siempre ha ansiado. Eh, violentar el acuerdo de Budapest del 95 y quedarse con todo lo que pudiera de Ucrania Digamos, si es hasta la frontera de Polonia mejor obviamente lo de Crimea les debería aparecer pues el mínimo ¿no? el Crimea, al fin y al cabo les costó mucho conquistarlo en el siglo XVIII con Catalina la Grande eh, y luego encima en el siglo XIX con las guerras con los turcos los griegos, los ingleses y todo el mundo como para regalárselo así por las buenas a, a sus hermanos pequeños, ¿no? a la pequeña Rusia que es como siempre eh, han tratado los nacionalistas rusos de escribir o de, de nombrar a Ucrania. Entonces, Desde ese punto de vista, yo creo que la reacción de, de la Unión Europea ha sido, eh, ¿cómo decirlo?, a la altura de la frustración que les ha causado el hecho del, del conflicto. Porque además Europa estaba dispuesta a hacer una negociación y a llegar, yo creo que bastante lejos en esa negociación. Por eso las visitas constantes que hemos visto en los momentos precedentes a la, a la guerra del canciller Scholz, de Macron, vamos, todo el mundo pasaba por allí a donarle la píldora al muchacho, eso sí, a una distancia de varios metros con aquella mesa gigantesca, pero era ese el asunto. Y es verdad que las sanciones, como muy bien ha dicho Gabriel, las sanciones tienen un clarísimo riesgo si uno no tiene muy claro a dónde llega ese camino, porque la, ese camino que es eh, implica que a medio y largo plazo estamos cortando completamente todas las relaciones con Rusia es un camino que va a ir hacia la, eh, la autonomía, por lo menos energética, respecto de Rusia en el medio plazo, en tres o cuatro años, es claramente una, una declaración de guerra para Rusia. Y en algún momento esa declaración de guerra acabará manifestándose con el corte de las importaciones de gas y de petróleo. Entonces uno tiene que tener muy claro lo que eso implica. Es verdad que eh, de Rusia parece que no hay que temer a su ejército convencional por lo que estamos viendo porque no, no hizo el Blitzkrieg con el éxito que todos pensamos el primer día, que dijimos, Dios mío, esto se va a acabar en dos días. Están teniendo muchísimas bajas, demasiadas bajas, están perdiendo material bélico de primera calidad, se suponía. O sea, los mejores tanques están cayendo uno detrás de otro, caen buenos aviones, no se atreven a, a, a tener la, el dominio aéreo de, del país, los vuelos son cada vez menos frecuentes. Están pasando cosas que son muy extrañas desde el punto de vista de la estrategia militar. Entonces. A lo mejor podríamos decir, bueno, no le tenemos mucho miedo desde ese punto de vista, pero tiene mil cabezas nucleares tácticas que podría tirar de forma selectiva, aquí y allá, sin causar un, un destrozo inmenso, pero suficiente como para decir, estas son mis fronteras, como alguien pase lo va a sufrir. Entonces Rusia es el, el componente que tiene, obviamente es esto, que tiene la, la, el elemento de disuasión definitiva en términos estratégicos. Y este es el problema, que Europa nunca va a estar dispuesta a mandar a sus hijos a luchar contra Rusia en esta guerra. Y eso obviamente Vladimir Putin lo sabe. Entonces veremos hasta dónde llega todo el juego de las sanciones. Obviamente las sanciones son dolorosas. Están disparando bastante bien las balas para hacer daño a la economía rusa, pero no en el corto plazo. Esto tampoco nos podemos engañar. La economía rusa no se va a desplomar paso a mañana. Lo van a pasar mal, pero tiene el 40% de la población viviendo en el campo con sus cabras y con... ¿Eh? El ganado, y esto es así, literalmente, y con sus pequeñas explotaciones agrícolas. Por otra parte, yo no creo, y aquí es donde sí voy a disentir de, de ti, Gabriel, yo no creo que eh, la expansión de la OTAN haya, de, haya sido, ¿cómo decirlo?, el elemento desencadenante o que fuera imprudente. En cierto modo, me, me parece inevitable, porque el, los hegemones tienen este, esta cualidad de cuando vuelven a tener fuerza tratan de ocupar otra vez el, el, el espacio eh, alrededor de su región. Entonces Rusia estaba destinada a volver otra vez a tratar de dominar de alguna manera el este de Europa y el centro de Europa. Y además hay otra cuestión, es que aunque es verdad que hasta el desplome de la Unión Soviética y la, y la desaparición del pacto de Varsovia a finales del año 91, los americanos tenían muy claro que no había que hablar de esto de la ampliación, porque podía pasar cualquier cosa. A partir del año 93 empiezan a pasar tantas cosas en Rusia y tan peligrosas que uno sabe que no puede fiarse de ellos. Ya voy a poner un, un ejemplo para que entiendan eh, los alumnos que nos escuchan. En el año 93 Boris Yeltsin, que era el presidente ya democrático, que había disuelto el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, era el presidente en ese momento de Rusia, se llevaba muy mal con el Parlamento y con el Soviet Supremo. Tan mal se llevaba que en un momento decide disolver el Parlamento. Y el Parlamento dice, además con razón, constitucionalmente usted no tiene derecho a hacer esto. Y entonces nombra presidente al que era vicepresidente, Rusko, y Alexander Rusko. E inmediatamente Vladimir Putin, eh, perdón, de Boris Yeltsin, ya, perdón que les confunda, porque Boris Yeltsin es el que trae de la mano luego a Vladimir. Boris Yeltsin decide tomar los tanques, llevarlos hasta el Parlamento, que en Moscú se llama la Casa Blanca, y bombardearlo. Invito a los alumnos que busquen en YouTube las imágenes del bombardeo. Son bastante impresionantes y que nosotros vivimos, ya que tenemos una cierta edad, vivimos viendo los telediarios, eh, viendo el, la televisión. E ese momento es un momento, yo creo que el definitivo para la administración Clinton. Lo malo es que inmediatamente, que reordena el poder Yeltsin, decide convocar elecciones en diciembre de ese mismo año. Esto es en septiembre, en diciembre de ese año. Y resulta que pierde frente al Partido Liberal Democrático, que, aunque tiene este nombre, era regido por eh, Zirinovsky, un tipo fascista imperialista que tiene un, un lo, se le puede llamar panfleto, pero como es muy gordo a lo mejor no, no cuadra con el término panfleto, en el que, eh, un libro que se llama La frontera sur, o algo por el estilo, en el que dice que la frontera eh, natural de Rusia no solamente llegar hasta la Elba, sino por el sur hasta el Océano Índico. Entonces, en esas circunstancias también hay que entender eh, por qué el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Anthony Lake, y por qué el secretario de Estado, Warren Christopher, en un momento fueron a ver a Clinton y le dijeron, nos no, vamos a ir a lo de la ampliación, sí o sí. Y Clinton, yo creo que, hombre, también debían tener ganas, ¿eh? porque ellos también son un hegemón, también son una nación hegemónica, también son, son una nación imperialista por naturaleza y por geografía. Entonces, llevaría mucho tiempo explicarlo, pero, no, no mucho tiempo, esperamos, llevaría tiempo. Entonces, también hay que entender eso. Y los países de, del este y del centro de Europa estaban encantados, era lo que querían, los bálticos lo deseaban, yo a los bálticos no lo digo por, de forma ofensiva, pero les llamo los chihuahuas bálticos, porque si alguno de, de los estudiantes conoce cómo son los chihuahuas, que son pe, pe, per, perros muy pequeños pero muy bravos, que son capaces de meterse con cualquiera, hasta con un gran danés, no tienen ningún miedo, y estos son los mismos, o sea, no tienen ningún miedo, ahora tenemos a... El presidente de Estonia yendo en tren hacia Kiev. O sea, son una gente realmente arrojada. Entonces, yo creo que les vino bien esta circunstancia y que estaban deseándolo. Lamentablemente, bueno, pues las, las potencias vuelven a acomodarse cuando cogen fuerza. Y esto es lo que está pasando ahora. Claro que la perspectiva es ciertamente, a mí me tiene muy preocupado el gigante.